¿Cuál es tan vecino? Entrales, que película va a querer, ¿cuántos bolitos va a comprar? Ya, señor, permíteme tanto, a ver, a ver esta banda abominable en la casilla de Chapultepec. Tenemos la de la princesa encantada, envenenada por la, el rábano picante. Tenemos la de la invasión de los tacos campichanos en la estación ¿Ah, es la local. <risa> y, y tenemos la de la estación Juárez en Brujara. Y tenemos la del de regreso de Piña Nieto. También <risa> tenemos la de la inflación del dólar. Primero ver la de los tacos. Wow. ¿Cuántos entradas van eh, Dos, por favor. Eh, dos entradas para la invasión de los tacos campechanos en la estación Benito Juárez. Uh -huh. Está bien. Miren, eh, aquí. Miren, nomás qué pasa. Uh -huh. eh, estos lugares van a las de hasta arriba, de las tres filas los superiores ya se ocuparon y ya nos quedan seis filas desocupadas ah, y... ¿cuál, ¿Qué color este está ocupado? Eh, los, los verdes ya están ocupados y los grises ya son los libres A ver, yo quiero este verde de color de, de número uno Sí, sí, sí, Ya. No, pero es que yo quiero ese número que No, no, no, este, este es de los, los ¿No lo no puedes de... darles de ni se ya se vendió el señor, ya recién compró el poder. ¿Por qué no va vale? a dice que me lo ve. Porque no hay devoluciones, señor. ¿Me puedo cambiar el lugar que yo quiero? Una de las que yo quiero. Ese lugar, yo quiero ese lugar donde él escogió. No, señor, no se puede, son políticas de la India. ¿Puede escoger entre estas seis filas que todavía están disponibles, aparte, señor? Ese lugar que usted quiere es el último de la fila y como usted dijo que son dos acompañantes todavía le quedan varios lugares que puede escoger. Ah, ya ni modo, voy a escoger el, no que... a ver qué lugar está el disponible. Los, los dice de aquí abajito de las tres filas está señor, y por favor apúrese que me está retrasando la fila. Oye, no mate, no mate. Sea, a ver, yo quiero no. la fila un poco más arriba, como por acá, también? Sí, de los en medio ok. Ajá, de dos? los que estén desocupados. Sí, ok, dos lugares. Ok, permítame. Ya. Con el a ser 120 kilos? Oh, vale. bien, no sé, pero. En, la, en, la, en el cañero de ahí, ah, no. la piñera Ah, no, es desmoronó. Ese en un humano bueno, ¿Por qué, qué trabajan todos aquí, dos hermanos? Ah, es están que que, eh, enfermos. Yo acabo de salir yo solo, bueno, me acá. Me dijeron que tenía que trabajar bien, de pero yo que sé que ir que acá y tú venís y acá. No me, camino pues, No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No tengo varias variedades, ¿sí, señor. Mire, le tengo lo que es el paquete. El lo que es ahorita para el estreno de la película de los tacos invasores. Ah, no, ¿cómo sabe que voy a ver esa película? Señor, usted, sé, solo estoy promocionando las promociones, todo Mire. Este que consiste en unos. un paquete de cualquiera que usted quiera, O una de ocho. Y unos machos, eh, otros paquete de ese paquete individual, un refresco, unas palmitas pequeñas y unos machos. Un, también tenemos solo para los unos refrescos de, de, de uva de cola, de cola y de mora. Ah, oh, pues me da un, un refresco de cola y y un combo de palomitas por dos pesos más le puedo cambiar la orden de refresco a grande o igual puedo cambiar el sabor no gracias yo quiero lo no. que <risa> yo quiero la la coca la cola que iba la oh señor, que no, no se venden no <risa> yo quiero la cola <risa> Sí, señor, aquí no somos comediantes, por favor, quiero tus cosas con seriedad, ah, Yo quiero ese refresco de cola. yo quiero unas palomitas extra grandes, ¿sí uh -huh. tiene? Sí, ¿de qué sabor? ¿de qué tipo de palomitas tienen? tenemos? Unos de queso, normales, con caramelo, con también por 20 pesos le podemos cortar todo el tipo de palomitas que tengamos, ponemos ese tipo en el y, y le metemos un tazo de metal que hasta que se coma todo y encuentra. Entonces, yo quiero mantequilla de mantequilla la faromita, ese es el refresco de refrescos Ah, de cola, verdad. Uh -huh. Ajá. De cola, unas palomitas. Ah, también tenemos potes. Tenemos un helado, unos bombones y unos. ¿Cómo se llamaban? Ah, unos churritos. Unos churritos. Sí, los hace mi jefa ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi primo? Para preguntarle dónde está. ¿Qué quiere? Voy a tratar de adivinar qué quiere. A ver, ¿me da un, un, este, un helado? Un helado tenemos de limón, de galleta, de chocolate, de fresa, mixto, de chiste, de, de vainilla y de fresa. ¿Me da uno de... de limón? De limón. Por dos pesos más le puedo poner otro sabor o le pongo el martillo de la y una servilleta. ¿El martillo de la Sí, me da el martillo. ¿verdad? Sí, Ajá, por 20, ¿verdad? Sí, para que no veas que es el Sí, y, y servilleta, ¿verdad? Ajá. utilizada o nueva? ¿Va a no, sí, es es no, esto es no, papel no, no, no, el no, no, Me gustaría donar 62 pesos a las maquitas marinas en extinción? Me gustaría donar 92 pesos a los elefantes en África? Por el momento no. Está bien. De todas maneras, de hecho, había impuesto a los niños de hambre en África. ¿Un montón de hambre? También impuesto de flor. ¿El que recoge? No. ¿Una boleta. No, amigo, yo, yo soy taquillero, esos Guzmán son mis primos. No, te lo vas a dar todo bien. Amigo, yo los aguito, por favor. Y esos Guzmán son mis primos. No, no. A me molesta a ti, No, Entonces, no, no lloren, no lloren, se van a llorar, pero ahorita no. Sí. A mí estoy en un ambiente así muy, muy sí. de buena onda y después sin llorar. Sí. Ok, bueno dos, dos, boletos para el ataque de los tacos de sodero a la estación Suárez, Ok. ¿Y dónde está la otra persona? no! ¡Jesús! ¿Dónde está? ¿que no que, que las personas que sentirse <poetic> Igual No, en este caso se ven con una persona. Ok, yeah, bueno. Para um, bien. Lo veo. Lo veo. Lo veo. también veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo ya más confiado y me tiras sus porque no se ¡Muy, voy! esto fue el último turno, ya me voy ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cuántas! ¡Muy, me que me Dice algo que no se tiene que pisar ¡Voy! fine. O ¿Por cuándo te quedas tarde? Sí, sí, ah, Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te tardas tus horas en el baño, ¿eh? Oh, pues todo estaba ocupado y luego había un güey con chorrillo ahí, a ver, Me <risa> tardó ¿eh? como dos horas y todos los demás estaban extremidos. No, pues ya vamos, si no se los va a hacer tarde, ya llegamos. ¿no? Sí, y luego que me sentí que te parecía a mí. No, no, no. A ver claro donde no veo el número aguanta y dice que puede que recuerde que es Juan Juan Juan Juan Juan Juan ya Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Oye, cuéntame, ¿no? Calcillos ¿Cuál es esta película Los Tacos Invasores? No Oye, está un chido de ¿no? Sí Porque la semana que viene vamos a ver estas, ¿no? Se está, está poniendo interesante ¡Que bien ese niño! No, no ve vale, que estamos viendo la película Y ustedes ahí permitiendo que no, el niño haga el ritmo. No. Yo, que le coge, pa! Mándate un piel al baño. Pumper, pumper, pumper. Ya, yeah. ya yeah. Okay. ¿Cómo va la película? ¿Está buena ¿o? o.? ¿Está bien? No, es teoría. me la Es No puedo hacer nada de